Hola chicos, nosotros somos en Monsakura. Vamos a estar tocando este sábado 14 de julio en la Expo Anime En el Salón Cultural Municipal Nos esperamos para compartir la música